Cuando dibujamos es importante hacer primero un boceto, esto nos aporta varias cosas, nos permite situar dónde va a ir cada uno de los elementos del dibujo eh, y nos permite aplicar pequeñas correcciones mientras estamos en el proceso pues porque es prácticamente imposible ya la primera calcular perfectamente las proporciones de los objetos. Supongamos que queremos dibujar dos objetos, eh, pues no sé, una persona y una silla. Bueno, pues procedemos a situar las dos cosas en nuestro dibujo. Queremos utilizar más o menos todo el papel, pues entonces, como veremos en otros vídeos, para dibujar una persona lo mejor es pensar en qué postura queremos hacerla y situar la línea que hace los hombros y la línea que hace la cadera. La persona la podemos hacer de este lado, podemos hacerla de frente, con lo cual los hombros van a estar de frente, y la cadera también. Una vez que tenemos esto situado, pues podemos situar la cabeza en su sitio, pues los brazos pueden estar caídos al lado del cuerpo, los piernas simplemente está de pie. Listo, ya tenemos situados todos los elementos que forman parte de la persona. Y a su lado vamos a hacer la silla. Como ya tenemos el tamaño de la persona, podemos calcular más o menos el tamaño de la silla. Pues nada, dibujamos la silla. Listo. Esto sería el boceto. Como vemos aplica poca presión por si queremos hacer correcciones. Imaginémonos que queremos mejorar un poco entonces la persona tiene un brazo apoyado en la silla. Pues nada, hacemos el brazo apoyado en la silla. ¿Qué otra corrección podríamos hacer? Pues con la otra mano sujeta algún objeto. Listo. Al final podremos decidir si borramos líneas que nos sobran o no, pero bueno, ni siquiera hace falta. Puede quedar perfectamente. Hay muchas otras formas de hacer esquemas. Cada uno, pues, un poco reduce a las formas que mejor conoce y que mejor le vayan a salir. Eh, habitualmente, desde este esquema ya se puede perfectamente perfilar las formas de una persona. Podríamos hacer, Se puede empezar por donde queramos. Se puede empezar, por ejemplo, por las piernas. Ahora podemos continuar pues, por el tronco. Puede ver, llevar, por ejemplo, una chaqueta. Como vemos las líneas anteriores ya nos van marcando dónde está cada una de las partes del cuerpo. Habíamos dicho que aquí lleva un objeto, por ejemplo, una hoja de papel. Listo, y esta mano la tendría apoyada en la silla. Listo. No nos vamos a fijar demasiado momento mucho en el detalle de los distintos elementos, sino simplemente perfilarlos un poco. Como se ve, voy haciendo pequeñas correcciones en función de las proporciones, pues según voy observando si me parecen adecuadas o no. Ahora que ya tenemos todo perfilado, pues podemos ir añadiendo más detalle, todo lo que queramos. Hacemos las líneas cada vez más gruesas para que se quede dibujo mucho más nítido. Y aunque esto podría... Haber sido posible sin el boceto, el boceto nos ayuda muchísimo en la tarea. Bueno, la silla aún no la he dibujado, pero es bien fácil de dibujar. Hacemos una pata, hacemos el asiento, incluso las otras patas podrían verse ligeramente por los lados, podemos hacer un poco el respaldo, etcétera Y ya tendríamos nuestro dibujo completo.